Gracias, presidente. Señorías, la semana pasada, cuando, inter cuando interpelé a la ministra de Igualdad, llevábamos 92 asesinatos machistas en este año. Hoy son 94. Es que es un no parar. Es un no parar. Vieron ustedes el diálogo mantenido. Pedíamos revertir los recortes en materia de lucha contra la violencia machista y en igualdad. Los recortes se han comido el 24% y el 41% respectivamente de estas partidas entre 2010 y 2016. Recortar en estas materias es una enorme irresponsabilidad. Cuando hay muertas de por medio, no valen las buenas intenciones. Hay que dar recursos, tiempo, personal a los servicios de prevención, detección, ate atención y reparación de la violencia machista, y eso significa invertir dinero. Hoy les traemos una propuesta que es muy sencilla, instar al gobierno a, devolver en los presupu... ah, instar el gobierno a devolver en los presupuestos generales de 2017 a las partidas económicas de igualdad y lucha contra la violencia machista a los niveles de 2010. Es decir, gastar en 2017 lo mismo que en 2010 en estas dos partidas y blindar esta partida, blindarla, darle, darle un mínimo. No parece mucho, la verdad, si no fuera que los recortes hasta el momento han sido brutales. Con ello no queremos decir que estos sean recursos suficientes, sencillamente es un, es un punto de partida. Revertir los recortes es un primer paso fundamental. La ministra nos dijo que los recortes no existen y que el PP se ha dedicado a invertir en igualdad. Bien, si están de acuerdo con la ministra, deberían usted votar a favor de esta moción. Si, como dice la señora Munserrat, no han recortado en igualdad y lucha contra la violencia de género, sino todo lo contrario, en ese caso no debería suponer ningún problema poder situar el suelo económico de esas partidas en las cifras de 2010. Si por el contrario entienden que la ministra nos mintió o se equivocó y los presupuestos han sufrido terribles recortes en ambas partidas, deberían ustedes también votar a favor es que la cifra que les proponemos como suelo presupuestario es la del año 2010, uno de los años más duros de la crisis. Los presupuestos generales de 2010 se aprobaron en 2009, cuando se produjo la mayor caída del PIB, menos 3,3% de todo el periodo de crisis. 2009 es el gran desplome económico y 2010, 2010 es el primer gran recorte al que se tiene que tragar Zapatero. Sin embargo, hubo voluntad política y se mantuvieron ambas partidas, alrededor del 0,010% del presupuesto total. Ya querríamos eso hoy, estamos en el 0,005% del presupuesto total. Ustedes nos están diciendo que ya hay recuperación, que nos están sacando de la crisis. Bien, no querrán para los presupuestos de 2017, en que España ya va tan bien, gracias a ustedes, unos presupuestos peores que los de 2010, cuando, según ustedes, el país estaba en ruina, gobernaba el PSOE, no trabajaba nadie y estaban a punto de caer las siete plagas. No van a querer ustedes para 2017 un presupuesto peor que el de 2010. Vamos a, vamos a recuperar los presupuestos desde 2010 en materia violeta y a, partir, y a partir de aquí vamos a invertirlos en protección de las víctimas y en conseguir eh, formación coeducativa para la ciudadanía. Ustedes saben que sin partida económica no hay política posible, por eso nos piden memoria económica a cada propuesta que les hacemos. Dicho esto, nos hemos autoenmendado la moción. Esto ha sido para añadir que las partidas no solo hay que presupuestarlas, también hay que gastarlas. Eso es porque la ministra nos alertó de que cuando gobernaba el SOE se presupuestaba mucho en igualdad, pero se gastaba poco, y que en cambio ahora se lo gastan todo y muy bien. Bien, eso es falso también. Es falso. Si miramos el presupuesto ejecutado, vemos que seguimos sin gastar lo que se presupuesta. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo podemos no estar gastando la miseria que tenemos de presupuesto para la igualdad? Eso es incomprensible. Es muy doloroso ver que presupuestamos una miseria y que encima no la gastamos. Es increíble. Miren, es Les estoy hablando de unos mínimos. Es imposible educar a una sociedad para que abandone el machismo sin invertir en ella. Para lograrla igualitaria hay que invertir y trabajar con las escuelas, con los medios de comunicación, con todos los espacios de socialización. Lo que les pedimos hoy es un presupuesto económico, es un compromiso económico con ello y una priorización que prioricen la lucha contra la violencia machista y la promoción de la igualdad sobre otras materias. Gastamos en estas partidas un 0,004% de lo que gastamos en el rescate bancario. Gastamos en estas partidas un 0,006 de lo que gastamos en pagar la deuda. O ni eso, pues lo que gasta, pues lo gastaríamos si estuviéramos cumpliendo el presupuesto, que ni eso hacemos. Con lo cual, la petición es muy básica: reordenen sus prioridades. Esa es la petición: reordenen sus prioridades y blinden aquellas en las que nos jugamos la vida. Gracias.